Dentro de las actividades de la Cátedra, una de las actividades fundamentales que hacemos es financiar modestamente pequeños proyectos precompetitivos de diferentes profesores de esta escuela y de otras facultades. Nos acompañarán hoy algunos proyectos, pues, en este caso pues, de, la, de la Facultad de Filosofía, hacemos estudios también con la Facultad de, de Económicas y os invito a participar en ellos, es decir, eh, los que colaboran. Eh, ...reciben una pequeña compensación económica por trabajar en ese proyecto... ...y a los profesores les sirve para empezar a, a desarrollar pequeños proyectos... ...que luego pasan a, si tenemos éxito con ellos... ...a intentar conseguir financiación exterior más, más potente... ...o convertirse en aplicaciones eh, sociales. Eh, la primera, como, como os decía... Eh, ...es una aplicación que han estado desarrollando... ...en el grupo de visión de, de nuestra escuela la va a presentar el profesor Enrique eh, Alegre y el que va a atrever es incluso a realizar una pequeña demostración. Eh, la idea básicamente es eh, detectar el, la edad a partir de las imágenes del, del rostro. Y digo que les agradezco mucho lo de hacer una demostración en vivo y en directo porque es una cosa siempre arriesgada. Cuando un proyecto precompetitivo de este estilo se atreve a hacer una demo en vivo y en directo es que son bastante, están bastante seguros de que lo que hacen está bastante bien. Bueno, os dejo con ello. Muchas gracias Enrique por la, por la Bueno, gracias a todos los asistentes y a la Cátedra electrónica por la oportunidad de trabajar en este tema. Eh, bueno, pues, como ha comentado Vicente, gracias a la iniciativa de la cátedra, pues el Grupo de Artificial de concepto de Patrones, pues eh, sacamos esta, esta oferta y contratamos a Iván para, para que trabajara con nosotros programando. Entonces, ha sido la persona que ha realizado la, la programación de todo lo que ha hecho. ¿de acuerdo? Bueno, pues os comento un poco lo que hemos hecho. El, el objetivo de nuestro proyecto era realizar una aplicación que permitiera reconocer, bueno, primero detectar rostros, la detección consiste en encontrar el rostro de la persona, y luego con ese rostro eh, de, eh, estimar la edad y estimar el sexo. Pero además queríamos que esto tuviera lugar eh, en, un, en un dispositivo ligero, eh, un dispositivo on board, o también en dispositivos móviles. Entonces lo que hemos realizado es una doble arquitectura, ya os lo explicaré en un momentito. ¿En qué cosas? Bueno, la idea de la utilidad de esto, pues como todos sabéis, es mucha. ¿no? O sea, podríamos tener este dispositivo embarcado en un robot móvil, podríamos tener este dispositivo incluso en cámaras de vigilancia, eso nos permitiría tomar decisiones sobre las personas que pasan, la edad, la edad que tienen, o incluso tendríamos otras aplicaciones como la interacción hombre-máquina, por ejemplo, para modificar el tamaño del texto en el móvil, en, la, en el ordenador. Eh, para, por ejemplo, eh, para realizar anuncios orientados a, a la edad o al sexo de las personas, bueno, las aplicaciones que os imagináis son, son bastante, bastante grandes, ¿no? ¿Qué es lo que hemos desarrollado? Bueno, pues, hemos desarrollado una aplicación que se llama Beauty eh, en Python. Hemos trabajado en Python, pero hemos utilizado una librería que ahora os comentaré sobre ella, que está formada en C++. Esta librería, bueno, este, esta aplicación desarrollada es multiplataforma, es eh, código abierto. Y está orientada, como hemos dicho, a de rostros, también el reconocimiento, también reconoce rostros, y además utiliza una estimación de género y de edad individual. Como decía, está programada en, en Python, utilizando una eh, librería de base C, de eh, que es OpenBR, y además utiliza OpenCV, que es Open Computer Vision, que es quizás uno de los estándares de librerías de visión por computador. De la aplicación desarrollada tiene tres capas. Os había comentado que nuestro objetivo era que pudiera correr en dispositivos embarcados, pero además es posible utilizar o correrla en dispositivos muy, muy ligeros como ser un móvil. Por estas tres capas. Tiene una capa core, que es la capa de procesamiento. Ahí es donde se realiza el procesamiento de todas las imágenes utilizando las teorías anteriores. Una vez que la imagen es capturada, eh, se detecta el rostro, se extraen los descriptores, eh, si es un tema de reconocimiento se compara con... bueno, Ahí se realiza todo lo que es el procesamiento. Luego os explico con más detalle. Hay una capa de aplicación. Esto nos permitiría, eh, una capa web de aplicación, que pues nos permitiría este, este, este core, lo que hace es la información adquirida, incluso los escritores, los almacena eh, en una capa web, que está generada utilizando PHP y MySQL. Esta, esta capa de aplicación, lo que hace es que después exporta un API a la interfaz una interfaz eh, desarrollada en Javascript eh, que lo que hace el html 5 que lo que hace es pues, presentar la información, tanto la imagen como los resultados presentados por eh, los sistemas de Corel y de esta manera, pues, podría ser el caso de que tuviéramos la, la interfaz en un dispositivo móvil eh, la capa de aplicación en nuestro servidor y, por lo mismo, en otra máquina distinta corriendo el core y haciendo el procesamiento Aún así, a pesar de que lo hemos hecho así eh, también lo hemos evaluado en un dispositivo ligero, tipo Raspberry. En realidad no hemos utilizado la Raspberry, por el momento que empezamos pues las eh, características de la Raspberry eran un poquito más limitadas que ahora. Tenemos un dispositivo similar, que es un Outroid, que es un quad-core de 1.7 GHz con 2 GB de RAM. Básicamente con eso, eh, la aplicación que la hemos probado en, ese, en el Outroid Corre igual que en un, en un portátil, como ser el caso este, que es un i7 con 800 vale. Digamos que si el frame rate es no, no es muy alto, quiere decir que no, estamos, eh, lo hacemos con vídeo, no estamos escaneando o obteniendo muchos frame, frames por segundo, la, el resultado es similar al que se podría ver en una máquina como un por Bueno, ¿qué es lo que hace el OpenBR? Es, el OpenBR es un es Open Source Geometric Recognition, es un entorno abierto para el concepto biométrico, es un framework que lo hemos utilizado porque da una gran versabilidad para utilizar sus algoritmos o también para aplicar a otros nuevos. Nuestra intención es seguir trabajando en esto y probar algoritmos y evaluarlos, por lo que os comentaré al final de, en la presentación Bueno, lo que hace es, tiene desarrollados en más un conjunto de funciones, librerías, que permiten tanto detectar, como se puede ver aquí, la detección de face detection, con, con viola jones típicamente, por lo tanto está restringido en este momento a, a rostros frontales, detección de ojos, detección de cara, una vez que se detecta el típico proceso es hacer la normalización. Normalización suele ser normalización de size, de redimensionamiento geométrico y también de iluminación. Y luego se obtienen características. Las características que os voy a comentar ahora, se pueden obtener muchas, los si os ahí, pues sueltes, eh, esto orientado de gradientes, de eh, SIF o el que es que han utilizado. Una vez que se hace eso, permite realizar una serie de eh, extracción o elaboración de la información, terciaria de la y a partir de eso se puede realizar el reconocimiento o la asignación a un rango de edad. Bueno, todo ello, como os he comentado, una de las ventajas es que tiene también este entorno es que también se proporciona herramientas para evaluar distintos algoritmos, compararlos y una serie de cosas. Solamente comentaré por tiempo el caso del Face Recognition, el reconocimiento de rostros, en qué se basa. En realidad utiliza el algoritmo de los autores, es un, es un entorno propuesto desarrollado por eh, investigadores de la Universidad de Michigan. Y entonces eh, el algoritmo básico suyo se llama el Spectral Example Structural or so Features algorithm, el 4S. Bueno, digamos que un algoritmo que básicamente lo que hace es esto. Realiza una vez capturada la imagen editada con violación, realiza una comunicación geométrica, lo típico de re de las caras para temas más de mismo tamaño, una corrección de iluminación, siempre típico en el tema de reconocimiento de rostros y demás para ser invariante a la luz, y luego realiza la descripción. En este caso, descripción lo utiliza realizando dos técnicas, lo que es el programa de variantes orientados local-binary patterns, y también density, que es otra técnica muy utilizada. Bueno, con eso, lo que hace es extraer unos vectores de características muy grandes, tiene que reducir la dimensionalidad de la plaza con un PCA en serie de componentes principales y luego extrae las principal principales con la idea que es análisis discriminante. con eso caracteriza la imagen y luego lo que hace es para hacer el o de face recognition simplemente eh, compara ese descriptor obtenido con los almacenados en la base de datos que son evidentemente previamente obtenidos y reconocidos e identificados si sí, lo que queremos hacer es eh, identificación de datos, estimación de la estimación de los rostros tiene un modelo entrenado con un SVM y lo que hacemos es utilizamos ese modelo la restricción aquí es que como comentaría ahora mismo los resultados está con su por lo tanto, está restringido los resultados a un rasgo, a un rasgo de edad, pues, pues, bueno, se puede utilizar y se pueden ver los resultados. Bueno, para utilizar eso, eh, una de las requisitos que, que yo tenía y que le trataré a, a Iván es que queríamos trabajar en Python, entonces lo hice con un broker, para envolver la librería de ofreces. Eh, totalmente de mérito suyo, un broker precioso, que lo que hace es cualquier función que exportaba en C++ ahora tenemos accesible en Python. Bueno, sí, ese pues, eh, grupo tiene una serie de características que no he en detalles por tiempo. Quiero comentar que, aparte de hacer las típicas pruebas de evaluación que hicimos, como todo el pasado por delante, el voluntario, eso podrías imaginar, ¿no? Eh, hicimos una evaluación un poquito más, pues un poquito más, un poco más Para ello, tenemos un dataset muy interesante, porque no es un dataset típico de los de Face Recognition o estimación de edad, que es el de la Universidad de Abierta de Israel, que se llama Alix. ¿Por qué es interesante, porque son imágenes cogidas sin restricciones, son todo tipo de imágenes cogidas que algunos definen, con lo cual es muy muy muy difícil. Hay muchas imágenes de eh, distintos tamaños, de distintas iluminaciones. No es el dataset data típico de laboratorio. Bueno, pues con ese, ese dataset data hicimos eh, la evaluación. Y bueno, los resultados el resumen lo tenéis a la derecha, la columna de la derecha. Eh, digamos que el error en la estimación de la edad es sobre el 6,6 con algo eh, de, de años de error en la estimación de la edad. Es un error aceptable. El algoritmo el 4SS no es un gran algoritmo. Ellos, los autores lo proponen como el mejor algoritmo para esto. Yo, los, eh, los menores errores de estimación de edad que he visto en activos publicados son de 3 y pico, 4 años. Pero en otros datos es muy, muy, muy son muy, muy controlados Con lo cual no es una, una mala estimación de edad. Y luego la estimación de sexo, pues como, como podéis ver, es el 6% de tasas de acierto de mujeres, 36% de hombres. Tiene rango de edad de 0 a 10. Bueno, aquí vemos cuatro grupos de edad que son los que vimos nosotros. 10 a 10 años, 11 y 17 años, de 18 a 65 y 66. Teníamos cierta intención al hacerlo de esta manera. Entonces, lo que podemos ver es que las tasas de acierto de, lo que vemos aquí en esta columna, 56% de mujeres de 10 a 10 años, 68, a 80, 57 años. Bueno, no son tasas muy altas, pero el motivo de esto es porque el modelo entrenado fue entrenado con un conjunto de datos pues, que estaba más en las franjas de 18 a 65, que es donde las, las tasas son más altas. Porque de ahí es donde venían la mayor número de rostros de los edificios. Y ese es el motivo por el que bueno, tenemos esa estrategia. Conclusiones. Bueno, pues sí hemos realizado el estudio de, de la estructura de de, de de edad y estimación del género. Hemos realizado una implementación con OpenPR, FSD y Gender Estimation, Python, OpenCV. Una aplicación de tres capas que puede correr en un dispositivo móvil o, o demás. También funciona, como he dicho, en un dispositivo embarcado. Eh, y bueno. Eh, lo que se hablado en este conjunto de datos si queremos mejorar las tasas de acierto ¿qué tenemos que hacer? entrenarlo con conjuntos de imágenes específicos si y probablemente esto mejorará utilizar otros algoritmos que el es muy abierto a enchufar algoritmos y compararlos y, y bueno, pues eso es la descripción teórica del de este proyecto rápida, si tenéis alguna pregunta la contestamos y si no, pues mientras la contestamos pues se van para ir haciendo una demostración, luego pediremos un voluntario, o sea, piense, si tenemos tiempo, y nos deja sí, sí. suficiente uno o dos voluntarios. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿No problema? sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que esté aquí interesado en que te aclaren? Sé que muy rápido, pero bueno, no lo sabéis, pero la situación de Vicente es en 10 minutos. <risa> Entonces, no hay mucho tiempo para contar, que es normal, está lo normal. Eh, ¿cuál? Acá, ¿no? bueno. ¿Puedes, puedes dar la luz, ¿no? atrás si quieres, en arriba de los ¿no? Sí. Casi la respuesta por ahí, pero te voy a hacer un pequeño click. tú para comprobar si desde que Iván empezó a trabajar contigo, ¿qué parte de carga fue el entrenamiento hasta que empezó a producir? Pues aquí hay un poco de truco. O sea, Iván sabe hacer esto, pero no sabe lo que está haciendo. Es cierto, Es cierto, Iván? Es cierto. Vale. Entonces, Iván es un buen programador eh, Bastante hábil Entonces, eh, con él empezamos a producir al mes Realmente, o sea, rapidísimo ¿Por qué? Pues porque programa muy bien En más, programa bien en Python no tiene problemas en... Entonces, si alguien le dice, hace esto y esto Él es capaz de ir haciendo Entonces, realmente en este caso, debido a, la, a las características de Iván A su formación previa Que tiene una buena formación Pues ha sido muy fácil y ha sido muy productivo pero ese es el motivo. En general, la curva de aprendizaje si alguien no programa, pues estira y después, si tiene que saber lo que está haciendo, pues la cosa se largaría mucho tiempo, ¿no? o mucho más tiempo. Pero bueno, en este caso, por eso es una colaboración. O sea, nosotros tenemos el conocimiento, en este caso incluso pues, la mano de obra y has podido salir en un tiempo muy razonable. De hecho, nos dio tiempo incluso a hacer algún, alguna otra cosa en medio que queríamos hacer, pero bueno, ya lo comenté en otro momento. Fernando, ¿estoy en medio? Bueno, ¿estás de nuevo? como podéis ver, pues detecta bastante bien mi edad. Realmente es la edad que tengo. Tengo 23 años o sea. eh, También detecta con éxito el sexo que tengo y el amigo, que soy yo. Soy la... Entonces lo interesante sería que alguien saliese aquí, se pusiera adelante a ver si... Algún voluntario. Sí. Sí. sin gafas? Ya puede ser, lo que sobre frutas, ¿no? sí. eh, Suele asimilar más a las mujeres, no sabemos por qué. ¿Qué hecho hombres? Ah, vale. ¿Qué tú bueno, lo que está haciendo es que van a usar contando, están analizando cada uno de los frames. O sea, cada uno de los frames es que ataca, está actualizando y está corrigiendo la edad en función de que. O sea, no es un análisis de un único frame, sino que va evaluando y lo que está presentando es una media de cuántos frames se sí. llevan al final 10. Me parece que eran 10. Diez, diez cada 10 frames va haciendo una media y si la diferencia es muy grande, pues entonces cogemos la media que más adapte, la más bueno, cercana, eh... sería la inferior. Pues el primer frame también depende, es un poco sensible la iluminación, no está muy afinado para, para la iluminación. Sí, eh, varía mucho. ¿qué, ¿Qué más condiciones tiene en este momento? Eh, la distancia a la que esté presente es contra la cámara. Es importante que, bueno, la óptima sería aproximadamente un metro, sería lo óptimo. Pero bueno, lo más importante es la iluminación. Vale. Bueno, como podemos ver no funciona muy bien con las mujeres. Bueno, <risa> muchos más no, años... ¡No, no, no! ¡No, era Muy bien, otro voluntario. Ver, muchas, ¿Vale? muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no de Sí, sí, sí. sí, ¿sí? ¿Qué está... te ha puesto? ¿sí? De... <risa> <risa> te ha puesto 44. Bueno, al principio eran 39... <risa> Pero bueno, por, eso, por que ejemplo, ver. el sexo es lo que mejor funciona. Y que ha reconocido que es otra persona y que no soy yo. Sí. Eso es la historia, ver, eso es lo, los... La idea que teníamos sí, sí, era claro, Que, cada que, ¿Sí? que sí. probara <ríe> el sistema que lo, lo identificara. <ríe> que, <ríe> y si se a probar gracias. al día siguiente, porque estaba estábamos en el hall de, de la escuela, pues que a los le dijera así que si le he empezado un más, lo he perdido peor, que... bueno, a Sí, sí, por favor, Ana. Sí. sí, como quieras. Que Si dices que el sexo es lo que mejor detecta, yo haría una prueba con un transexual. <risa> sí, sí, sí, ¿No es una broma? Es importante que esté seria porque las saludas marcan... acaban. Yo lo No, no le gusta. Está ¿Sí? En este caso, el sexo no está identificando. Por eso me decía yo lo de ¿La, la edad es un poco. <risa> <risa> <risa> Hay que resistir a esto, ¿eh? Sí. Si queréis, hacemos la última prueba con una persona. Más fácil, más joven o más. Puede fallar, es ¿eh? sí. normal. Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Yo, de todas maneras, le quiero agradecer una vez más el atrevimiento a hacer mademo de y en directo porque siempre, siempre pasan estas cosas. Muchas gracias.